En el tiempo en el que la casa haría una fiesta El tiempo de descuento es humedad Cuando la huida premia el dolor Se acumula en tus huesos que abullan incredulidad Y adjetivan Vos esdrujulizás al mirar hacia atrás Marcas presidencias de la historia de tu familia Maldita memorabilia que digita en sobres de azúcar y risas que gritan en la inmensa noche que cruje de golpe goteras de un techo que ya no da más una terraza que fue una playa al sol de historias de amor bajo un velador helado invierno, verano al sur una habitación que hizo sexo a contraluz al otro lado de la calle de la primavera y del otoño donde el sexo al aire fue un poco más complicado al menos para ser solamente dos sin sobre todo y sin fuego una familia se destruye y se construye a la vez a pesar de los libros a pesar de las recetas a pesar de las huellas de las fotos que ya estuvieron impresas en la pared y ahora riegan junto con la tinta de libros y cuadernos los cimientos del barro del barrio que draga la tormenta en Villa Crespo ya sin luz cemento y viento